Bienvenidos a una nueva entrevista de en nuestra iniciativa Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio. En el día de hoy estamos con nuestro amigo y cliente José Manuel García. Hola José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Gaspar, un gusto saludarte. Buenas tardes. Pues en primer lugar José Manuel, cuéntanos un poquito más sobre ti y sobre tu empresa Cerrajero Jogamala. Muy bien, pues mira, yo soy José Manuel García, soy un joven emprendedor nacido y criado aquí en Cartagena. Y empecé con el sector de la cerrajería cuando solo tenía 16 años. Empecé formándome en el sector de cerraduras de seguridad, puertas acorazadas y cajas fuertes. Y hace tres años decidí montar mi propia empresa que se llama Cerrajeros Fosformal, donde realizamos servicios de 24 horas. Y José Manuel, ¿podrías darnos un teléfono que yo creo que sería muy útil para todos los que nos están viendo ahora mismo de cara a... ¿Precisamente a esas emergencias o urgencias que puedan tener cualquier hora del día? Pues sí, mira, mira, nuestro teléfono con servicio de 24 horas es el 638-257810 y también nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Cerrajero Jovanal. Y José Manuel, ¿cómo es el día a día de un cerrajero? Aparte de esas intervenciones de 24 horas que comenta, ¿qué más tareas o más, qué más trabajos realiza un cerrajero? Pues mira, los servicios de cerrajería, nuestro día a día puede ser muy diferente, eh, no todos los días son iguales. Hay días donde podemos encontrarnos aperturas de cajas fuertes, de cámaras acorazadas y hay otros días donde podemos realizar aperturas de un simple buzón, la colocación de una mirilla, la colocación de una manivela. Son muchas ramas que están dentro del sector de la cerrajería y la gente lo desconoce. Mm. Entiendo que también ponéis puertas acorazadas, que te veo ahí muy, con un decorado muy propio, ¿verdad? Sí, nuestro punto fuerte en la empresa Terracero Jopamar, es la instalación de cajas fuertes y puertas acorazadas. También de cerraduras de alta seguridad con sistema eh, anti-bumping, anti-ganzúa y anti-taladro. José Manuel, y de todos estos años en activo, si tuvieras que recordar o compartir con nosotros alguna anécdota, de cuál, ¿cuál es la primera que te viene a la cabeza? Eso fue pues, no hace mucho. Eh, nos llamó una clienta por la noche, sobre las 11 de la noche, para abrir la puerta del trastero porque su hijo estaba dentro del trastero y no podía salir. A mí me resultó algo extraño es decir, pero si su hijo se ha cerrado dentro del trastero, ¿tendrá llave para salir? La contestación de la mujer fue, es que mi hijo me ha dicho que se iba a dar una vuelta y lo que ha hecho es meterse con una amiga en el trastero y han perdido la llave, se ve que ahí entre beso y beso, alguna la llave se coló por ahí debajo y no la encontraba. O sea, un servicio salieron los dos chicos rojos como tomate. <risa> <risa> Todos bueno, hemos sido jóvenes, capaz. <risa> pues sí, pues sí. La, la verdad que es curioso lo que se hace por una chica o por amor. Sí, ¿Y, y luego pues también otra como, por ejemplo, en el confinamiento. En el confinamiento recibimos un aviso... ...a las ocho y cuarto, después de los aplausos... ...que salíamos todo el mundo a aplaudir... Eh, ...de un vecino que quería que fuéramos a abrirle la puerta... ...porque con la pasión de los aplausos... ...había cerrado la puerta corredera del balcón... ...y se había quedado encerrado dentro del balcón... ...y no podía salir... ...y allí que fue Terrajera Fogamar a rescate. <risa> Tienes que tener para escribir un libro, seguro. Sí, sí, Gaspar. Y por último, José Manuel... Me gustaría que dieras unos consejos o recomendaciones a todas las personas que nos estén viendo de cara a garantizar o a mejorar la seguridad de sus hogares, sus comercios, eh, frente a robos o ocupación. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Mira, pues sí, pues mira, Gaspar, estamos viviendo una situación bastante difícil, dado que la herramienta de cerrajería, eh, por desgracia, la puede adquirir cualquier persona por internet. Y luego, pues, hay personas que hacen tutoriales y enseñan cómo emplear esa actúa. Eso lo que se ha hecho es incrementar los robos que lo estamos notando. Estamos notando el incremento en robots con herramientas de cerrajería. Entonces, yo lo que aconsejo es colocar una puerta corazada o una cerradura actualizada. Porque hay gente que dice, no, yo tengo una llave de seguridad de punto, de doble para, pero es una llave de seguridad de hace 30 años. Hay que actualizarse. Hay nuevas herramientas que pueden abrir esa cerradura en cuestión de segundos, ¿vale? Y pueden encontrar el vídeo en nuestra página de Facebook o en cualquier página de, de, de Internet. Entonces nosotros aconsejamos la actualización de cerraduras y la instalación de puertas acortadas. Luego también, a nivel personal, eh, siempre eh, informamos de que nadie suba fotos si está de vacaciones en las redes sociales porque esta, esta gente, estas banda organizadas se aprovechan de los perfiles de Facebook para saber si estás fuera, si estás en casa, luego también pues tener algún vecino de confianza, un vecino de confianza que te coja las cartas del buzón que por lo menos que en la casa se vea que hay movimiento, hay movimiento. Pues muchísimas gracias José Manuel por tus consejos, por esas anécdotas que has compartido con nosotros y por estar hoy aquí compartiendo tu tiempo. El placer es mío, Gapar, muchas gracias y nada, decirlo a todos los que me estén viendo, que si quieren darle una mayor seguridad a su vivienda o a su comercio, no duden en contactar con nosotros, Cerrajero Fogamar, con el teléfono 638-257810 y realizaremos un asesoramiento de seguridad para proteger lo que a usted más le importa. Pues gracias, de nuevo, José Manuel. Y a todos los que nos estáis viendo, animaros a que sigáis disfrutando esta iniciativa, a que sigáis compartiendo, dando difusión, a Somos Murcia, Somos Pequeño Comercio y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.